Buenas tardes. Si les parece bien, vamos a continuar con la sesión de esta tarde, con lo que está programado para ahora, que es eh, tener un diálogo-debate en torno a los exilios de la Guerra Civil. Eh, voy a, en primer lugar, a presentar a los ponentes. A continuación, les cederé el turno de palabra para que cada uno haga una breve exposición de la parte que, que les corresponde comentar, ...y después daremos paso a diálogo, debate, turno de preguntas... ...y en ese sentido, pues, todos, estarán, todos ustedes estarán invitados a participar. Eh, como les decía, quiero en primer lugar darles las gracias a ustedes por su presencia... ...y muy especialmente a los ponentes que me acompañan. No quiero robarles mucho tiempo, pero sí, por lo menos, permítame que haga... ...una breve pincelada de cada uno de ellos de su trayectoria eh, profesional. En primer lugar... Quiero también, a propósito de esta presentación, darle las gracias y la bienvenida. Eh, en primer lugar, como decía, a la doctora Alicia Altet Vigil, que es catedrática de Historia Contemporánea de la UNED, puesto que al mismo tiempo comparte con el de directora del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa. Eh, también ha desempeñado diversos cargos tanto académicos como de investigación a lo largo de su trayectoria académica. Así, por mencionar alguno de ellos, ha sido iniciadora y coordinadora del programa de doctorado en Historia, Historia del Arte y Territorio de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. También ha sido directora del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la misma universidad. Y también ha estado, desde la perspectiva de la investigación científica, ha estado dirigiendo y participando en diversos proyectos de investigación financiación, con financiación pública y, al mismo tiempo, es la directora del grupo de investigación eh, denominado Migraciones y Exilios en el Mundo Contemporáneo. Eh, también quería comentar que, que su trayectoria investigadora pues, se ha visto reflejada en numerosos artículos científicos, en esas publicaciones, bien como autora única, bien como colaboradora de, de, de obras colectivas. En definitiva, pues tenemos ante nosotros una persona con una larga trayectoria, tanto en el campo de la docencia como en la investigación, en los temas que ahora nos unen, y esa trayectoria también, ¿por qué no hay que mencionar pues, su labor de maestra, de directora de, de nuevos investigadores, puesto que ella mm, ha dirigido, 23 tesis doctorales durante todo este tiempo. Muchas gracias y bienvenida. Y también quisiera señalar tan brevemente el currículum de nuestro otro invitado, que es el doctor Ángel Bamón de Magro, que es Catedrático de Historia Contemporánea del Departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid. Fue inicialmente, creo recordar, catedrático de la Universidad Complutense, para después luego pasar a la de a la Carlos III de Madrid, pero también ha sido catedrático en otras universidades de Europa, como las universidades francesas de toulouse mirail y parís Saint-Denis. Forma parte del Consejo Asesor de diversas eh, revistas científicas y ha dirigido diversos proyectos y contratos de investigación durante toda su larga trayectoria académica. En general, la investigación ha estado orientada hacia los temas que, como decía, ahora nos unen, que tiene que ver con la Guerra Civil Española, la Segunda República y el franquismo, aunque ha tenido tiempo para escribir manuales de reconocida eh, eh, trayectoria y reconocido prestigio entre la comunidad académica sobre manuales, digo, de la historia de España. En la actualidad es codirector de la cátedra de Silio, que agrupa a representantes de las universidades Carlos III de Madrid, la UNED, la Universidad de Alcalá de Henares, la Fundación Pablo Iglesias y la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es director de un grupo de investigación de estudios contemporáneos de la Universidad Carlos III de Madrid. Eh, sin más preámbulos, cedo la palabra a la continuación a la doctora Alicia Altez Vigil. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Alicia. Eh, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la presentación, gracias a, a la Universidad Francisco de Vitoria, muy en particular al profesor Javier Cervera por haberme eh, invitado a participar eh, en, este, en este congreso sobre la guerra civil española. Eh, tal y como mm, me indicaba el profesor Cervera, eh, voy a intentar eh, ceñirme a los 20 minutos, he pedido que se me eh, avise cuando falten más o menos 5 minutos y eh, lo que voy a hacer es tratar de señalar eh, en torno al más que exilio, exilios, me pedía Javier que hablara de los exilios en plural y en realidad yo tengo que hablar, eh, siempre he hablado, aunque ponemos exilio eh, con, con mayúscula, pero realmente son los exilios de la guerra civil. Eh, como les digo, voy a tratar algunos aspectos nucleares claves eh, en torno a este tema que puedan sobre todo incitar al debate. Eh, son unos, los he dividido en una serie de puntos, en esos distintos puntos generales, no puedo profundizar en tan corto espacio de tiempo, me haré una serie de, de preguntas, eh, trataré de darles algunas de mis respuestas para que luego ustedes me las puedan rebatir o, o, o podamos eh, completarlas. Eh, en primer lugar, quiero, quiero empezar por una eh, precisión terminológica. Estamos utilizando las palabras exilios, eh, eh, desplazamientos, evacuaciones, eh, refugio. Entonces, eh, qu quiero, quiero concretar algunos eh, puntos en relación con eh, lo que entendemos por eh, emigrado político, exilios, refugio. Eh, el término, no obviamente, no voy a, a profundizar, simplemente, como digo, voy a dar meras pinceladas. Eh, obviamente, cuando eh, en el siglo XIX se va a utilizar el término de emigrado político, realmente el término de exilio, eh, que viene del latín exilium, exilio, destierro, de eh, eh, esas dos palabras hay eh, una identificación, eh, es tan antiguo como la humanidad, eh, pero eh, no, la generalización del término va unida al surgimiento del Estado-Nación a mediados del siglo XIX. El exilio es la huida forzosa de un, de un lugar de residencia, de un país, de un estado-nación y eh, cuando la persona que huye pide amparo a otro estado y este estado eh, se lo da, le da el asilo, es cuando se convierte en refugiado. El siglo XX, como sabemos, y más el siglo XXI, es el siglo de, de, se ha llamado el siglo de los refugiados y es el siglo en el que se produce, por una parte, la conversión del, eh, del, del tema del refugio en un problema internacional y, por otra parte, cuando el refugio afecta a poblaciones enteras, cuando se masifica. Eh, Bruno Gropo escribiría hace años, el problema de los refugiados tras la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil en Rusia cambia de naturaleza, puesto que no concierne ya a partir de ese momento a grupos restringidos desiliados exiliados políticos como en el siglo precedente, sino que afecta a poblaciones enteras. Como ustedes saben, en los años 20, a partir de los años 20, del final de la Primera Guerra Mundial, va a aumentar de manera constante y muy, eh, de una forma muy rápida el número de refugiados en Europa, el problema de los rusos blancos, eh, con su carácter de apátridas, va a hacer que la Sociedad de Naciones, en, una, en la Conferencia de París, cree el alto comisionado para los refugiados rusos, eh, que sería luego, eh, tras sucesivas eh, conferencias y reuniones internacionales, eh, se el alto comisionado de Naciones Unidas, eh, lo, lo eh, que sería el germen del de eh, alto comisionado para los refugiados posterior. Él eh, estuvo en un primer momento dirigido por el, el explorador sueco Nansen que eh, Friot, no, no sé el nombre es noruego eh, Nansen que fue quien creó el pasaporte eh, Nansen mm. Según Michel Marie, eh, se estima que en 1926 había en torno a nueve millones y medio de eh, europeos desplazados de sus lugares de origen, de europeos exiliados eh, y una parte de ellos refugiados en otros países. El, una parte se dirigirían a los países americanos, eh, pero la, la crisis económica de finales de los años 20, la agitación social, la situación política en Europa cada vez y en y en otros países de América cada vez más enredecida, iba a dificultar enormemente los desplazamientos de población, y esto lo podemos ver eh, claramente ejemplificado en el caso de los republicanos españoles en relación con los países que les acogieron. Fueron a determinados países, pero esta acogida estuvo en cada caso eh, singularizada por una situación particular, y no, es, eh, no nos puede, eh, nos explicamos la, la situación de, de situación de acogida si eh, la enmarcamos dentro del contexto de, de, los, eh, de la situación eh, del periodo de entreguerras de finales de, de los años 30, que es cuando se produce en 1939 el éxodo, el éxodo masivo. Si nos da tiempo, hacemos algunas precisiones sobre ese punto. Otro punto sobre el que quiero también señalar es eh, si durante la guerra civil se puede hablar de exilios o de exilio. Yo creo que no. Eh, que no porque eh, realmente durante la guerra civil tenemos que hablar de desplazamientos de población. Eh, al, al conforme eh, eh, se producía el avance y la, el, de, de los frentes de una u otra zona del país, incluso a. a, a, a Fuera de España, a Francia, a Portugal, pero realmente se, a estas personas se les daba la opción, eh, tanto civiles, población civil como militares, se les daba la opción de volver a la zona de elección, con lo cual eh, no podemos decir que, es un ex, eh, que, que, que salen de manera forzada y no pueden regresar con riesgo para su vida. O sea, obviamente eh, se, les, se habla de desplazados porque se les obliga, eh, eh, la, la situación de guerra obliga a la población civil eh, sobre todo a, a, a abandonar, eh, las zonas en las que viven, pero eh, eh, mientras no se produce esa situación que, que, que se producirá a partir de la caída del Frente Catalán y luego ya del final de la Guerra Civil, yo creo… Que no se puede hablar de exilios. Por otra parte, sí que eh, hablamos, aparte de estos desplazamientos forzados de población, hablamos de evacuaciones, de evacuaciones también de población civil y muy en particular de niños. El fenómeno de la evacuación eh, de niños en expediciones oficiales eh, auspiciadas, apoyadas por eh, el gobierno, los, el gobierno de la República, los gobiernos autónomos catalán y vasco y con el apoyo de... Eh, grupos políticos, sindicales, organizaciones de ayuda humanitaria, este será un fenómeno que tomará carta de naturaleza durante la guerra civil y, eh, que luego, española y que luego eh, podemos decir que ya se generalizará a, lo largo, a partir de la Segunda Guerra Mundial prácticamente hasta hoy en día. Eh, eh, pero sobre todo eh, es, eh, lo que es el, el fenómeno de la evacuación de los niños solos, eh, separados de sus familiares. Algo que luego se hizo, como digo, durante la Segunda Guerra Mundial y que ha dado lugar a una abundante literatura sobre su eh, conveniencia o no, que tampoco voy a insistir en ello, pero sí lo quiero, lo quiero señalar. Otro aspecto. Eh, bueno, cuando hablamos eh, de, de exilio de la guerra, de exilios, eh, y eh, lo, lo identificamos con los republicanos vencidos, o sea, normalmente al hablar de exilio, el exilio del 39, lo identificamos con los republicanos vencidos y obligados a una expatriación forzosa. Eh, pero yo me pregunto y les lanzo la pregunta de si hubo otros exilios, otros exilios de la guerra civil. Eh, y con posterioridad, eh, si los exilios que se produjeron a lo largo del régimen de Franco son preguntas, preguntas que lanzo y preguntas que también eh, me hago a mí misma. ¿Se pueden vincular estos exilios de alguna manera o se pueden ver como una consecuencia de la guerra civil? También eh, les, eh, les preguntaría eh, si podemos hablar de exilio interior, un término que eh, se utiliza también. Bueno, vayamos por partes. Es obvio que durante la guerra hubo, como he dicho anteriormente, desplazamientos de personas de diferentes ideologías. Eh, de, en la zona republicana, las personas identificadas con los partidos políticos de la derecha, con miembros de la burguesía y de la nobleza, con una parte del clero, con monárquicos, en la zona franquista, identificados con partidos políticos, sindicatos de la izquierda, en un amplio abanico que va desde los republicanos de partido, burgueses, con, eh, con ...convicciones religiosas o anticlericales a los anarquistas más radicales de la FAI. A lo largo de los cerca de 40 años del régimen franquista y tras el éxodo de enero-marzo enero -marzo de 1939... Hubo, por una parte, eh, continuas salidas, no puedo incidir, pero sí podemos hablar de ello en el debate, continuas salidas clandestinas de huidos, escarcelados, militantes de partidos de izquierdas, muchos de ellos, como bien sabe el profesor Cervera, que lo has trabajado muy bien, trataban incluso de eh, emigrados de personas eh, que en los años 40 estaban pasando muchas dificultades económicas, trataban de huir, trataban de pasar la frontera con Francia y de eh, acogerse al estatuto. De refugiado, de refugiado político eh, hum, hubo también la oposición la, la, los monárquicos eh, no puedo no puedo entretenerme en ello eh, yo he estudiado eh, a, a una eh, en tiempos hace tiempo a, a la, a la eh, eh, facción de, eh, a, o a la parte de los monárquicos eh, eh, en torno a, al Grupo de Acción Española y el Bloque Nacional, eh, la figura de, de Pedro Sainz Rodríguez, que era del eh, grupo de monárquicos más eh, con, contrario totalmente eh, dentro del, del entorno de, de don Juan, tanto primero exiliado en Suiza como después exiliado en Portugal, eh, contrario a cualquier eh, colaboración o a cualquier eh, contacto con el eh, régimen régimen de Franco. Eh, como saben, eh, no voy a entrar, eh, hablaríamos también eh, la, el, la guerra civil, el, el decreto de unificación, sí dio lugar al nacimiento de lo que se llamó como movimiento, pero eso no implica que hubiera una Fusión entre todos los grupos que eh, eh, se eh, quedaron bajo el paraguas del decreto de unificación. Incluso dentro de los monárquicos había una división entre, eh, de, entre el, el carlismo, el tradicionalismo, las figu la figura de Falcón, la figura de colaboración con el gobierno del conde de Roderno, que fue ministro de Justicia en el primer gobierno de Franco, eh, y después estaban, estaban los juanistas. Aquellos también dentro del grupo de los juanistas, aquellos eh, alfonsinos o juanistas, ¿no? eh, eh, aquellos más mmm, favorables o partidarios, una colaboración con el régimen de Franco, postura que se iría afianzando a lo largo del régimen y aquellos más intransigentes. Eh, realmente la, la, la oposición monárquica que eh, tuvo varios momentos claves a lo largo de los años 40. Eh, por ejemplo, uno eh, eh, fue la conspiración monárquica del año 42 o eh, la, eh, la crisis con el régimen en el año 43 realmente se, se acabó. Cuando cesó Franco a los procuradores monárquicos tras el escrito que le dirigieron o cuando habló con los tenientes generales que le dirigieron una carta eh, en unos términos eh, conciliadores, pero preguntándole qué iba a hacer, que cuándo está, para cuándo estaba prevista ¿no? la, la, la restauración. Eh, Franco pensaba en la sucesión, no se sabe cuándo, pero pensaba en la sucesión, pero obviamente eh, no en la restauración. El, y ahí hubo momentos en el año 46 coincidiendo con la, el traslado de, de don Juan a Portugal eh, para ya instalar allí su... su su exilio, vamos, eh, instalarse allí, eh, justo en febrero del 46, es cuando se traslada a Portugal. Coincide en el tiempo con el traslado a París del eh, presidente del gobierno y presidente de la República, españolas en el exilio, Martínez Barrio y, eh, y José Giral. Y coincide también en el tiempo, en marzo de 1946, con la eh, eh, publicación por parte de Estados Unidos, Inglaterra y Francia de la nota tripartita en la cual realmente sentencia en cierto sentido a la República al decir que el problema de eh, el, el llamado problema, el entonces llamado problema español, era un problema de los españoles y a los españoles, a los propios españoles a los que les, le correspondía eh, dec eh, decidirlo. Eh, eh, luego, eh, realmente eh, saben de las negociaciones entre la izquierda moderada en el exilio y los monárquicos. Y estas negociaciones, lo, sobre todo la izquierda moderada, eh, dentro de los militares, el general Aranda, eh, monárquicos y también una parte del Partido Socialista. Indalecio Prieto era, era favorable a estas negociaciones, pero estas negociaciones, como ustedes saben, eh, se, se cortaron justo cuando... Eh, Mientras estaban hablando en San Juan de Luz los, los monárquicos con esta izquierda moderada, estaba Don Juan eh, en el Azor, eh, frente a las costas de San Sebastián, en agosto de 1948, entrevistándose con Franco. No podemos, podemos luego hablar, pero no podemos eh, profundizar. En los años 50, como ustedes saben, hay un cambio generacional y hay eh, unos movimientos eh, entre eh, diferentes sectores eh, que intentaban eh, tomar contacto entre sí y con los exiliados y con las organizaciones históricas del exilio. No puedo, también se habla, eh, hable, tendríamos que hablar de los puentes que se empiezan a establecer entre intelectuales, eh, escritores eh, del, del exilio y del interior. Precisamente esos contactos es el Puente, eh, hay una revista eh, que se llama así y. y eh, Aranguren, eh, Ridruejo, hay una serie de Salvador de Madariaga en el exilio, Ayala, y luego hay una serie de revistas del interior y del exilio que también facilitan mucho, van a facilitar desde los años 50 este diálogo, como son eh, Ibérica, en el exilio, Ibérica, Diálogo de las Españas, Cuadernos de Ruedo Ibérico en el interior, Índice Ínsula, Papeles de Sonar Madans, Cuadernos para el diálogo o Triunfo. Bueno, eh, entonces eh, lo que yo me planteo es si, eh, eh, como retomo la, la pregunta inicial, si eh, estos, eh, estos distintos exilios, porque eh, son eh, luego a lo largo de los años 50, 60, 70, hay personas eh, eh, de distinto carácter que eh, se marchan, no, no disienten, eh, se utiliza más el término de disidencias, eh, y, y marchan, se exilian o eh, entonces, hay que preguntarse si estos exilios son exilios de la guerra civil o son exilios ya vinculados a un régimen que eh, presentó una serie de características, que fue un régimen salido de una guerra civil, pero que ya tuvo una, una, una determinada trayectoria a lo largo de cerca de 40 años. En cuanto al exilio interior, pues se ha generalizado aunque eh, implica en su propia estructura terminológica una contradicción. Entonces, eh, para, para evitar esa contradicción terminológica se utiliza el término insilio, como ustedes saben, que es como un, un, una, una suerte, el, el, el exiliado interior o el insiliado, es eh, aquella persona que se siente extranjera dentro o extraña dentro de, de su propio país. Tampoco puedo, hubo eh, eh, personas que fueron desterradas dentro del propio país por el régimen, pero eh, tampoco puedo entretenerme en ello, pero también podemos hablar. Otros puntos que me gustaría tocar, aunque me quedan cinco minutos, pues la pluralidad del exilio del 39, pluralidad de, de realmente en todos los ámbitos, porque aunque fue un exilio de la izquierda en mayúscula, pero eh, fue un exilio en donde eh, se, eh, se, se vieron obligadas a la expatriación forzosa gentes de muy distinta extracción sociodemográfica, eh, política, política. Eh, siempre dentro de un espectro ideológico, que era el de la izquierda, también... El, el, lo que hemos hablado de los monárquicos, estoy hablando del exilio mayoritario, eh, luego también se exilió todo un gobierno, todo un aparato de la administración, eh, toda una parte del ejército, o sea, realmente, y también, no me da tiempo, pero podemos hablar eh, después, pues no tiene nada que ver y obedece a, a, a situaciones diferentes, la acogida en la Unión Soviética, la acogida en Francia, la acogida en, eh, en República, dominicana, la acogida en México o el exilio en Estados Unidos. O sea, son muy, muy diferentes las características y luego también desde el punto de vista geográfico, los exiliados proceden de todas las partes del país. El exilio, otro punto, el 5, bueno, un, que, del que quería por lo menos eh, una breve eh, pincelada, eh, nos... Eh, nos eh, enfrenta o nos confronta con el problema de la identidad, porque el paso de una frontera supone, eh, como todos ustedes saben, ha supuesto y supondrá siempre el dejar atrás lo que se es y empezar a ser algo nuevo. Y eh, la condición de exiliado es una situación, un estado, una manera de enfrentarse a la vida y esta condición eh, que que lleva implícito el problema de la identidad, de quién soy y, a, y con quién me, me tengo que, que empezar a tratar, eh, no es vivida de la misma manera eh, por un adulto, que por un niño, o sea, eh, dentro de, de los exilios hay que hablar de muchos exilios generacionales, porque obviamente las personas que marcharon ya muy mayores, eh, los que marcharon como combatientes, no es lo mismo, no, no lo vivieron de la diferente forma, de, de la misma manera que los que fueron ya, ya niños o, o los que eran bebés cuando, cuando partieron al exilio. Eh, Tendría que hablar, pero no quiero, no me puedo entretener. Además, simplemente, como también me decía eh, Javier, que, que un poco señalar en qué estamos, aunque estoy investigando actualmente, pues aunque sea querría decirlo. Habría que, que hablar también de todo el problema de la de la acogida en los diferentes países, del tema de la asimilación y de la integración, porque son dos conceptos diferentes, eh, la asimilación y la integración. Y como lo, el tema de la ciudadanía, de la nacionalidad, de la lengua, que, eh, que plante, eh, no es lo mismo ir a un país donde eh, estás, te tienes que enfrentar no solo al problema de, de la identidad, sino al problema de tener que eh, eh, eh, asumir otra lengua, en muchos casos aprender otra lengua, eh, y también eh, hay una, un aspecto muy importante que está siendo bastante estudiado, como es eh, cómo lo vivieron las diferentes generaciones. Y sobre todo el tema de, que esto es muy interesante y, y lo he trabajado en el caso francés, el ascenso social que, eh, que se produjo en las segundas generaciones frente a las eh, primeras generaciones. El ascenso social de los hijos, en el caso francés, con respecto eh, eh, a los padres, en cuanto al estudio y luego la, las posibilidades profesionales, es algo muy evidente. Hay otros temas, pero no me da margen, todo el tema de repatriación, de retorno, la larga duración del exilio, que lo condicionó totalmente eh, en Francia. Eh, el exilio se considera terminado en el año, oficialmente en el año 1981, hasta qué punto una persona se siente exiliada hasta cuándo, hasta qué momento o hasta qué momento considera que ya pertenece al país eh, que le ha acogido? son preguntas que nos podríamos preguntar, perdón la redundancia que nos podríamos plantear. Luego también está la influencia y la contribución del exilio, que yo creo que fue muy grande a la construcción de la democracia y de qué manera eh, se produjo esta contribución. Y otro tema que también hoy estamos mmm, viviendo mucho y que realmente yo creo que del que se está abusando y está suplantando hasta bastante el papel de los historiadores es eh, la, la memoria, la memoria de los exilios, eh, la memoria en general, la memoria está eh, suplantando a, a, a la historia ya desde hace tiempo y realmente los historiadores que durante muchos años hemos trabajado con la memoria, hemos trabajado mucho con los testimonios orales, pues eh, nos estamos eh, ahora incluso, replanteando eh, precisamente, y sobre todo Internet lo ha venido a complicar bastante todo, estamos replanteando eh, constantemente esta relación entre historia y memoria. Bueno, he lanzado una serie de ideas que pueden ser objeto de debate y muy brevemente, en un par de minutos, eh, señalo simplemente en qué estoy trabajando ahora mismo, Dentro de este ámbito, pero eh, en un marco más amplio, eh, lo que nos interesa, y esto lo estoy trabajando, con un doble grupo de investigación de, de un proyecto I+.D. que ha tenido continuidad y ahora en un proyecto europeo eh, es sobre ayuda humanitaria, conflictos bélicos y desplazamientos de población en Europa en la primera mitad del siglo XX. Eh, como digo, lo, lo, estamos, eh, uno, eh, eh, lo estamos trabajando en, en un nivel de investigación, el grupo con el que con el que del que soy y con el que estoy trabajando y ahora eh, en, un, eh, en un en otro proyecto eh, europeo eh, de la Agencia Europea para la Cultura, la Educación y el Audiovisual, pero que está más orientado hacia la transferencia del conocimiento y la divulgación científica. En este caso lo que hacemos es actividades que eh, es, tenemos que, eh, con los partners europeos, eh, una serie de actividades eh, orientadas eh, a, a, a, a contribuir. ...al conocimiento de las migraciones y la, y la ayuda humanitaria en Europa entre 1919 y 1949. Y en todos estos temas que, que trabajamos, que me interesa a mí personalmente y en lo que estoy trabajando. Pues en mi caso concreto estoy trabajando en el papel de las mujeres voluntarias... ...en las diferentes organizaciones de ayuda en este periodo de, del primer tercio del siglo XX... Eh, ...entre 1919 y 1949 y luego también en, la, en un tema en el que... Eh, Siempre muy, muy caro, muy querido para mí, como es la utilización de, la, en este caso, los niños, pero es, en concreto, lo que estoy trabajando en el marco de estos proyectos es la utilización de las colonias de vacaciones como centro de acogida de los niños evacuados durante la guerra mm, civil española, durante la Segunda Guerra Mundial y en los primeros años de la posguerra hasta 1949. Especialmente eh, me interesa, eh, o sea, eh, sigo niños judíos y otros niños, pero también obviamente eh, centro mucho el foco de atención en los niños republicanos españoles y sobre todo en eh, el exilio francés y en la ayuda que prestaron las organizaciones humanitarias suizas en, tierra, en suelo francés, en, en tierra francesa. Bueno, mmm, no puedo darme quizá he sido demasiado general, lo siento, eh, pero, pero bueno. El tiempo no nada para más. Gracias. Muchas gracias. Creo que efectivamente da para, para profundizar, pero eso tenemos la oportunidad de poder continuar comentando estos temas eh, después cuando pasemos a la, al coloquio entre todos. Tiene la palabra ahora mismo el doctor Ángel Bamonde. Bueno, pues muchas gracias Clemente. Y bien, vamos a seguir con la cuestión. Yo les voy a hablar a ustedes de lo que podríamos denominar los grandes desconocidos del los... estilo español. Conocemos mucho el mundo de los intelectuales, sobre todo... Los... Entendiendo... Eh? ¿Tecnología? ¿Tecnología? Ahora. <risa> <risa> Hasta ahora. No, estaba diciendo que a mí me va a interesar un tema muy preciso sobre el que estoy trabajando, que quizás es una cuestión colateral a un tema mayor. Hablo de los grandes desconocidos del exilio español y, en general, de los grandes desconocidos de la represión fruto de la victoria de los denominados nacionales en 1939. Me refiero a los militares profesionales, curiosamente. Sí, los grandes desconocidos. Si yo les preguntara a ustedes, señálenme, un poquito leídos con el tema de la guerra civil, 10 militares profesionales de cierto fuste que participaron en el conflicto bélico y tuvieron que marchar fuera de España o fueron castigados en 1939. No sé, señalarían a Rojo, señalarían a Meaja, sin duda, y luego no sé muy bien si serían capaces de rellenarme los 10 dedos y llegar hasta 10. Yo tengo dudas de que así fuere. Hombre, quizás si se lo pregunto a un catedrático de universidad, a lo mejor me, lleva, me llega a 12, 13. Pero claro, estamos hablando de una masa de unas 4.000 personas, 4.000, entiendo en este caso como militar profesional, desde sargento, aquellos que se dedican su vida a la milicia, desde sargento hacia arriba, tanto los que proceden de academias como los que no, y fundamentalmente, claro está, los que, los que proceden de las distintas academias militares. De una forma o de otra, es una perogrullada lo que voy a decir, pero es evidente que las guerras en última instancia, porque influyen múltiples factores, claro que sí, pero en última instancia se ganan y se pierden en los frentes de combate. ¿Cómo es posible este desconocimiento de esta gran masa? Quizás porque de una forma simplificadora, queramos que no, hemos resuelto el 18 de julio del 36 como una sublevación militar, poco menos que generalizada, casi total, contra el gobierno constituido del Frente Popular, el gobierno de la República, por lo tanto. Con lo cual, parece ser que la cosa ha quedado resuelta de antemano. Pues sí, una sublevación militar y cuatro o cinco locos, que por razones X, y seguramente por lealtad denominada geográfica más que otra cosa, se quedaron en el campo republicano o porque no tuvieron otra salida. Y sin embargo, cuando te acercas a esta masa, y es una masa gigantesca, como digo, de pronto se descubre un universo totalmente diferente, un universo, para empezar, repleto de matices de todo tipo, y no solamente de matices ideológicos, matices ideológicos, matices circunstanciales, matices vitales, claro, un conjunto circunstancial y un conjunto, por qué no decirlo, también estructural, en el que se entremezcla desde el hombre que por inercia sigue una carrera hasta que esto le lleva al exilio, o al fusilamiento o sencillamente al exilio interior desde el punto de vista de muerte civil, pero simplemente por inercia, a aquel otro militar minoritario francamente de la Unión Militar Republicana antifascista de la célebre Unra que por decisión ideológica toma partido por una causa en concreto. Claro, quizás con ideologías también distintas, porque el mundo de la Unra abarcaba cosas similares pero no idénticas. Claro está. En suma descubrí un mundo. Cuando me metí en este trabajo, yo pensaba que la cosa se iba a resolver seguramente con un microcosmos de 100, 200 personas y se acabó. Es decir, algo fácilmente abarcable que quizás en un año, año y medio yo podría resolver. A la verdad, la verdad, me encontré con millares y millares de personas, lo cual francamente complicó mucho. Porque miren ustedes, hablo de los grandes olvidados, efectivamente, tenemos, estoy hablando de los militares, los republicanos, y republicanos entre comillas, porque no todos lo eran, claro está, pero se quedaron del lado republicano. Claro está, tenemos la historia del ejército popular de Salah Larrazábal, pero como saben ustedes, quizás de una manera cautelosa, simplemente cautelosa, Salah Larrazábal termina en 1939 y parece que a Salas no le interesa el futuro de esta gente, de la cual más o menos ha hablado a lo largo de la guerra civil, sobre todo cuando se ha referido a las grandes operaciones bélicas, porque el libro de Salalarrazábal merecería quizás otro título, Historia de las operaciones bélicas acaecidas durante la guerra civil española. Cuando cogemos el libro de Alper, Alper tampoco ha entrado en este mundo. Me extraña más en el caso de Salalarrazábal, teniendo en cuenta la colección de soldaditos que tenía a su disposición para poder investigar, claro está, y que le miraban montones y montones de papeles, lo cual quiere decir que tomó una decisión voluntaria por las razones que fuere, de frenar concretamente en 1939 y cerrar el cursus honorum biográfico de toda esta gente en aquel momento y no seguir más hacia adelante. Miren, segundo punto, yo también quiero hablar de fuentes, de fuentes porque inauguré, y digo bien que inauguré porque creo que fue la primera persona que pisó Moret para ver los consejos de guerra cuando por fin los consejos de guerra pasan de María Cristina, quedan sistematizados desde el punto de vista bibliométrico y desde el punto de vista archivístico a disposición del público en general y no solamente de los investigadores. Claro, Y así es donde empieza mi aventura, y ahí es donde empieza el conjunto de preguntas que yo me hago. Primero, por lo tanto, este archivo. Creo que es un archivo decisivo ahora mismo para muchas cuestiones, no solamente para militares, y no solamente para medir la represión, desde el punto de vista cuantitativo, si sobre todo y principalmente para medir la represión o el castigo, desde el punto de vista cualitativo, aquello que yo incluso denominaría la antropología de la represión, que en gran medida es lo que se está haciendo ahora por los historiadores más jóvenes, pero queda todo un gran marco todavía por descubrir. Mi sorpresa fue que al encontrar allí alguna referencia, sobre todo de los militares que volvían a la altura de 1946 o 47, Fruto del indulto de diciembre del decreto, ley de indulto de diciembre de 1945, que por cierto hago una parada y les ruego que no me lo equivoquen como tantos colegas hacen como un decreto de amnistía. Es un decreto de indulto que tiene una diferencia cualitativa evidente con lo que significa la amnistía del 76-77. No tiene que ver nada en absoluto, pero en cualquier caso animó a muchos de estos militares que habían salido al exilio para volver, lo cual significa que fueron sometidos a consejo de guerra nada más llegar. Consejo de guerra que no, tuvieron, que no tuvo, en principio, excesivas consecuencias, pero que a la hora de la verdad, y sobre todo cuando estás habituado a leer este tipo de documentación, te das cuenta que el término responsabilidad adquiere una dimensión mucho mayor. Miren ustedes, es algo que a mí siempre me ha interesado mucho. La mayor parte de los colegas, individuo tal fue condenado a 30 años. No, y las accesorias, ¿qué, amigo mío? porque las accesorias son fundamentales. Fue condenado a 30 años, luego va a ser indultado de esa pena en concreto, llamada principal, por el indulto de diciembre del 45, pero las accesorias permanecen. Y las accesorias, ya saben ustedes, sin habilitación, durante el tiempo de la condena, los 30 años, y, ¿el qué? En el caso de los funcionarios, en el caso de los empleados del Estado, la pérdida de los derechos pasivos. Y en gran medida vienen otras coletillas en esas accesorías que ahí sí que llenan lo que tú denominas el exilio interior, que para mí es algo muy similar a lo que yo podría denominar la muerte civil durante todo el tiempo de condena. No solamente sobre el indulto salir de la cárcel, sino por el conjunto de la condena, ya que no hay una amnistía. Eso va a ser en el 76-77, donde prácticamente desaparece el delito cometido, que ya no es delito. Pero en el 45, según la ley de indulto, sí, es la permanencia del delito. Tercera cuestión. Bueno, encuentro estas pistas. Estas pistas me parece que son francamente minoritarias, tiene que haber más. Unos quedaron, no tuvieron oportunidad de salir, no quisieron salir. Claro, hay dos mundos, el del militar que forma parte de los ejércitos de maniobra... Estamos hablando que generalmente en aquella época 38 y principios del 39 se sitúan fundamentalmente en Cataluña y en Valencia y los del centro, los denominados zona centro-sur, donde prácticamente nos está pegando prácticamente un tiro desde, desde mediados de 1937 y que de una forma u otra y masivamente esos militares profesionales van a colaborar con la sublevación del coronel Casado frente al gobierno del doctor Negrín que Cervera y yo en un libro, y luego yo independientemente en otro libro, hemos tenido ocasión de eh, analizar y estudiar sus consecuencias. Estamos hablando, por lo tanto, de un mundo militar diferente en un caso a otro caso. Claro, una fuente fundamental, sin duda, son los archivos, los papeles, que tú conoces también muy bien, del gobierno de la República en el exilio, depositados en la FUE. Por otro lado, claro, está, es una broma, pero no me lo confundan ustedes con la FUE, que se crea eh, a finales de los años 20, como sindicato estudiantil, claro está, la FUE. Bien, y ahí sí me encuentro, me encuentro una maravilla, me encuentro una auténtica maravilla que es el conjunto de miles y miles de fichas, de exiliados, que sobre todo se elaboran a la altura de 1945, porque creo que todos estamos de acuerdo en algo. 1945 es la bisectriz, es la frontera entre dos mundos, el mundo de la esperanza, que sobre todo se llena de contenido en ese año 45. Recuerden ustedes que en el mes de agosto, en el Ayuntamiento de México, se constituye el gobierno de la República en el exilio, el primer gobierno de la República en el exilio, que sustituye la Junta Española de Liberación, que se había constituido un año antes en Toulouse, inmediatamente después de la liberación de, de, la liberación de esa zona, porque la liberación total de Francia hay que esperar hasta noviembre de 1944, como es bien sabido. Claro, en ese momento hay una cuestión que a mí me parece fundamental, que merece la pena de ser estudiada con mucha profundidad y que ha sido apenas epidérmicamente tratada. La constitución de todo un aparato civil y militar, ante la perspectiva que se hunda el régimen de Franco para evitar un vacío de poder en el interior y sobre todo un vacío de poder que pueda ser ocupado por los comunistas, el primer gobierno de la República en el exilio se plantea la reconstrucción de esa estructura que ocupe, como digo, esa hipótesis de vacío de poder. ¿Qué significa? La reconstrucción de un aparato civil, administrativo civil, pero también la reconstrucción de un aparato militar, con lo cual se hace un llamamiento a todos los militares del exilio, tanto de origen profesional, los que a mí me interesan, es decir, aquellos que eran profesionales antes del 18 de julio del 36, como aquellos otros de origen miliciano, o aquellos otros procedentes de las famosas academias populares de guerra, que efectivamente eh, existieron durante la guerra civil, tanto en la España nacional como en la España republicana. Bien, con lo cual me encuentro una auténtica maravilla, y a partir de ahí puedo hacer puedo constituir el primer inventario, simplemente un inventario, porque los datos que vienen en cada una de esas fichas son francamente escasos, pero suficientes para al menos identificar un nombre, para al menos identificar una situación, para al menos identificar una localización, quizás no más, pero suficiente para empezar a trabajar. A partir de ahí, ya hay que utilizar otro conjunto de archivos. Y si me permiten ustedes, para el caso mexicano, que es el que más me ha interesado, por razones que voy a contar ahora, sin duda la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, el archivo de lo que nosotros denominaríamos Ministerio de Asuntos Exteriores, ha sido de gran validez, porque sobre todo hay una pieza jurídica que a mí me interesa mucho, el decreto especial del presidente Lázaro Cárdenas a principios de 1940, concediendo una especie de naturalización exprés, y digo bien lo de exprés, a los emigrantes, a los exiliados españoles y fundamentalmente a los militares, curiosamente españoles. Y además con una, una coletilla que creo que también es fundamental. Según la legislación mexicana, no se podía tener doble nacionalidad en aquel momento. Sin embargo, se hace una excepción para los que llegan de España, para los exiliados del 39. Pueden seguir conservando su nacionalidad española. Con lo cual me viene un conjunto de expedientes interesantísimos de todas aquellas personas que se sometieron a ese decreto, a esa especie de regalo, si me permiten ustedes, de Lázaro Cárdenas. Por cierto, ese sería el momento de comparar, por ejemplo, con otra, eh, otro mundo de exilio que acaba de llegar a México dos años antes, pero que sigue poblando los puertos mexicanos en aquel instante. Me refiero a los que huyen de la Alemania nazi o de los judíos de la Alemania nazi. Entonces, es muy bonito hacer esa historia comparada y darnos cuenta la diferencia de criterio que tiene el Estado mexicano con respecto a unos, los españoles, o los procedentes de España, con respecto a los procedentes de países ocupados, los judíos, de etnia judía, que van a ser habitualmente rechazados y a partir de los cuales suele haber bastante poca generosidad. Pero para el caso español, evidentemente, la generosidad era... Mmm. Ahí me encuentro los mil. Se trata de rellenar mil fichas biográficas y a partir de ese momento ya se ha conseguido ese paso. Llevamos años, o llevo años, porque es un trabajo muy personal, llevo años haciendo esto. Pero como digo, en el fondo no deja de ser un capítulo no marginal en absoluto, no, no, no, merece un libro y así saldrá, como un libro independiente, pero sí un capítulo que no ha dejado de ser algo que surge, que me surge a mí, cuando estoy analizando el castigo de los militares profesionales en 1939, es decir, aquellos que se quedan. Y claro está, miren ustedes, hay toda, todo un conjunto jurídico a lo largo de la guerra civil que francamente es desconocido. Y quisiera citar sobre todo el decreto ley de mayo de 1937, donde aparecen las 15 situaciones por las cuales se va a someter a, la, a, los, a los republicanos de cierta entidad a un tipo de castigo o otro tipo de castigo. Ah, es un decreto magnífico, es un decreto que por supuesto ha sido citado por algunos colegas, pero francamente no ha sido analizado en absoluto. Y con respecto a los militares, los militares profesionales, no digamos los militares que vienen del mundo de la milicia, que lo tienen francamente oscuro, pero lo que me interesa a mí, los militares profesionales, bueno, pues se distinguen varias situaciones. Una primera situación, aquellos militares que hayan hecho armas el 18 de julio y se hayan opuesto al alzamiento. Además, pertenecen al grupo A, aquellos que hayan hecho armas y hayan tenido mandos importantes de unidades militares a lo largo de la guerra civil. Son dos casos muy claros. Eso significa condena de muerte. Además, se dice expresamente condena de muerte que, por supuesto, puede ser conmutada o quizás no. Pero en cualquier caso, en el primer momento, es condena de muerte. Hay que tener en cuenta, por otro lado, porque yo me planteo, ¿por qué esa huida de mil personas? Mil personas, que voy a señalar algo, mil personas que necesariamente no son de la honra. La honra no tuvo mil asociados en ningún momento. Yo mis estimaciones no pasarían de los 125, como mucho, al menos es lo localizado, sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, primera, tercera y cuarta región militar. Otra cosa es la UME. La UME está mucho más estudiada, con la UME existe una documentación bastante cuantiosa y con la UME es muy fácil hacer un inventario de asociados, teniendo en cuenta, bueno, que de una forma u otra existía una estabilidad en, la, en, la, en ese tipo asociativo, en ese mundo de socialización y de sociabilidad. Claro, El mundo de la UNRA es un mundo muy discontinuo, se entra, se sale, y es muy difícil, muy complicado... Establecer el inventario. Me quedo con 125, donde tengo cierta verosimilitud a la hora de plantear su magnitud cuantitativa. Cualitativamente hablando, estamos hablando de gente próxima al Partido Comunista, próxima al Partido Socialista, raramente al mundo anarquista, pero hay algún caso sumamente interesante y, sobre todo, y ante todo, próxima a lo que podríamos denominar el mundo republicano, tanto si nos referimos a Izquierda Republicana, a Republicana como si nos referimos a Unión a Unión Republicana. Es este, y sería este otro el mundo. Es decir, ¿qué lleva a mil personas a abandonar España? Mil personas que en rara ocasión han mostrado una excesiva, un excesivo planteamiento político, es decir, un radicalismo de izquierdas, en rara ocasión. Claro está, sino más bien, como he señalado, una postura centrada, en torno a lo que es el mundo del republicanismo histórico español. Bien, el decreto de 1937 yo creo que es esencial, primero. Segundo, creo que es fundamental también algo. Miren ustedes, durante la guerra civil a mí me ha impresionado mucho que no se respeta el derecho de gentes, es decir, el derecho de guerra mm, militar que cazo procedente de la otra zona, y normalmente, claro, porque avanzan, son los nacionales los que cazan más que los republicanos, por una razón obvia. Claro está, no hay respeto. El fusilamiento va a ser prácticamente inmediato. Eh, más INRI todavía. Y yo tengo conocimiento de ello. Sé lo que está sucediendo. La terminación de la guerra en el norte significa una auténtica catástrofe, Hombre, si consideramos que 200, empezando por guardias de asalto, siguiendo por guardias civiles, continuando por carabineros y en general por militares, propiamente hablando del ejército, a mí me parece que 200 fusilamientos es una cifra excesiva. Claro está. Si seguimos con otros avances, si seguimos sencillamente lo que pasa en Andalucía, que creo que ha sido suficientemente estudiado por Ondavilla en su tesis doctoral sobre los sucesos acaecidos en la segunda división orgánica, Estamos hablando de 150 militares que son fusilados en los primeros tiempos de la guerra, sencillamente porque cumplen con su deber de no sublevarse. Ahora, entonces, existe miedo, existe terror. Es decir, no podemos decir, es que ideológicamente como estoy en contra me voy al exilio. Eso está bien para el intelectual. Es decir, estamos hablando de un mundo totalmente distinto. Aquí hay un problema de salvaguarda. Yo creo que existen dos modelos, si sigo con esto. El modelo, y exactamente lo ha dejado entrever nuestra compañera Alicia Altez, creo que está el modelo francés. El modelo francés para mí es un modelo para mis militares, siempre partiendo de la cosmovisión que yo tengo en función de esta gente. Es lo que podríamos denominar un exilio inestable, y un exilio inestable normalmente de menor categoría científica que el exilio mexicano. Con lo cual me estoy haciendo una pregunta que francamente todavía no se ha resuelto. Y que creo que estoy obteniendo alguna pista al respecto. ¿Qué determina marchar a México o a la República Dominicana o a Argentina o a Chile o a Bolivia o en algún caso a Puerto Rico, excepcionalmente en mi mundo de los militares? No hay más lugares más allá de los mares. ¿Y qué determina o qué obliga a quedarte en Francia? Hombre, he tenido la ocasión en la Secretaría una vez más de Relaciones Exteriores de México y además hace poco estuve allí a ojear las cartas de solicitud, con lo cual me lleva, si me permiten ustedes, a rebajar un tanto la famosa generosidad de México con respecto a la República Española. Claro, México hizo una selección previa magnífica, resulta que los oficiales de academia prácticamente todos, en, todos acaban en México. Los, los eh, militares de aviación, con un conocimiento técnico interesante, casi todos acaban en México. El famoso cuerpo de mecánicos de aviación, cuidado, estamos hablando del de preámbulo de lo que hoy en día, mejor dicho, de lo que va a ser a partir de 1934 un ingeniero aeronáutico, gente que ha estudiado durante cuatro años y que tiene unos conocimientos técnicos y efectivamente cuando lleguen a México van a ser los padres o los artífices o los motivadores de la enorme modernización que supone Aeroméxico y en general el conjunto, el mundo aéreo mexicano. Claro está. Sí, sí. En cambio, el mundo de Francia, Francia es una ratonera. Normalmente en Francia se queda aquel que ha sido rechazado en México. Por otro lado, en México no interesa a la persona, digamos, excesivamente concienciada en términos políticos. En México, el anarquista no plantea mayor interés. En México, el comunista, si se puede quedar en Francia, tanto mejor. En México lo que me interesa es ese mundo, con respecto a mis militares, insisto, ese mundo militar más o menos relacionado con el mundo sin más del republicanismo español, aquel mundo que se iba a instalar, los que hayan estado en México lo saben de sobra, en la famosa calle López, que todavía tiene un subtítulo en el rótulo de la calle, Día del Exilio Español, hoy en día. Y al final de la calle encontrarán ustedes una tienda de café, donde al entrar les llamará algo la atención. Hay unos señores que sirven, que llevan la bandera tricolor de España, y la bandera de México inmediatamente. Y tú les preguntas, ¿y ustedes qué hacen con esa bandera? Y evidentemente no tienen la más ligera idea porque llevan en el uniforme la bandera de los tres colores de nuestro país en los años 30. Lo que normalmente se dice la bandera republicana, que yo prefiero decir la bandera de España en aquellos años. Pero es una forma de hablar y no tiene mayor interés. Ya acabo con lo siguiente. En Francia, inestable, lo pasaron mal. La primera generación no encontró salida de una forma o de otra. Efectivamente, la segunda generación. Yo me estoy acercando a la tercera generación ahora por motivos que no vienen al caso, que es el gran momento de auge. En México no. Muchos se acogen al decreto de Lázaro Cárdenas del 40 y evidentemente asimilación e integración, en el caso mexicano, se van a dar prácticamente de forma inmediata. Pueblan las universidades, mis queridos oficiales de academia, Pueblan, como he dicho, el mundo de la aviación, pueblan el mundo industrial. ¿Qué decir de Turné? El primer ejemplo que tenemos en el despegue siderúrgico. Si cogemos la terminología de Rostock por cogerla, aunque se considera anticuada, pero yo la lleno de contenido. Diríamos que los españoles en México, uno, crearon las condiciones previas para la modernización, dos, asistieron al despegue industrial, sin ningún tipo de duda. Su papel como ingenieros, cualquier artillero especialmente codiciado por México, cualquier individuo del cuerpo de ingenieros especialmente codiciado por México, tenían el título inmediatamente convalidado de ingeniero civil. Imagínense ustedes. Claro, ser ingeniero en Francia a la altura de 1939 no significa nada, seamos sinceros. Ser ingeniero en México, ser un buen mecánico de aviación en México, ser un campesino mmm, moderno en México, ser un obrero especializado en México todo lo que supone, y me parece que esto está suficientemente estudiado como para que yo no incida nada más. Está muy claro que el año 45 es el gran año de esta gente, se reconstruye el ejército, y la documentación es espléndida al respecto, tanto el ejército profesional del exilio, estas mil personas, como el ejército miliciano, como las fuerzas de orden público. Incluso si vieran ustedes las anécdotas que significan en alguno, tú las viste igual que yo, en algunos documentos, en algunas solicitudes. ¿Y qué destino se le hizo a un guardia de asalto que está en el exilio le gustaría tener? La comisaría de la calle de tal de Barcelona. Es decir, es el gran momento de euforia. Un momento de euforia que rápidamente va a quedar en diciembre de ese mismo año, prácticamente va a quedar totalmente apagado. No es el mundo intelectual que sigue participando en actividades políticas. El mundo de los mis militares quedaron... Salvo un par de ejemplos, eh, Bayo, interesantísima la biografía de Bayo, pero creo que ustedes sí la conocen, porque fue, el, como saben, el, el coach, el entrenador de, de la gente de Fidel Castro en el primer ensayo guerrillero cubano. Claro está. Pero a mí lo que me interesa más que de todo, si les digo la verdad, es el, el librito que publica fuera de España, que no deja de ser una un, un edición aumentada de ese intento en el año 38 que lo prohíbe Rojo, de cómo debe ser la guerra civil española, donde él planteaba, simplemente a forma de reflexión, hace falta efectivamente un ejército regular, pero con una estrategia de contención y hay que llenar el bando contrario de guerrillas por todas partes. Esto les va a hacer un daño increíble y de una manera de otra, muy idealmente y muy románticamente, escribe Bayo, pero no deja de ser un libro interesante, teniendo en cuenta la repercusión posterior que tuvo en Cuba y en Vietnam, el libro de Bayo, claro está, Bien, pero normalmente, salvo Bayo, que constituye una asociación antifascista que no tiene mayor, mayor éxito, o algunos individuos del ejército del Este, entre ellos su jefe, que eso sí tuvo una mayor entidad, sobre todo cualitativamente, por lo que significa que es en aras de la Tercera República Española con centro en Argel. Y es el mundo de la lucha armada directamente relacionada con los movimientos de liberación del tercer mundo, que suelen servir de referente y que francamente duró nada más que dos o tres años. Pero estos militares quedaron diluidos en muchos países, pero con actitudes, fíjense, gente como los dos hermanos Cerón, construyen toda la estructura, son oficiales, de artillería creo que eran, y construyen toda la infraestructura educativa del mundo técnico colombiano, sin ir más lejos, en suma, señores, señoras, han sido los grandes olvidados, lo siento en el alma, pero de una forma o de otra todos fueron decisivos, internamente hablando, en la constitución del Ejército Popular de la República. No jugaron en absoluto una actividad marginal. Es verdad que si tuviéramos que, que hacer un gráfico, es verdad que su se sitúa hasta mitad aproximadamente del año 37 y a partir de ese momento suelen pasar a la retaguardia, pero claro, como la retaguardia de los ejércitos nunca es objeto de estudio y desde luego a la Larrazábal no le interesó para nada, es decir, todo el mundo de la logística, todo el mundo de los estados mayores, menos mal que tenemos el libro de Estado Mayor de García Álvarez Coque, que para mí ha sido todo un descubrimiento, claro está porque todo eso no ha interesado a nadie, lo que interesa son los ejércitos de maniobra, y los ejércitos de maniobra representan aproximadamente el 25% del total de los contingentes militares en un momento dado. Falta, por lo tanto, no, puedo, no tengo más tiempo, pero el quiénes serán son preguntas que me llevan a momentos básicos del alzamiento militar en Madrid, del alzamiento militar en Valencia, casi todos proceden de la primera y tercera región militar, y del alzamiento y contra su en Barcelona. Una cosa, si me permiten, curiosa ya para terminar, prácticamente todos los oficiales del Cuerpo de Asalto de Barcelona, que recuerden que son militares profesionales destinados en asalto, luego pueden pasar a otro destino, absolutamente todos acabaron en el exilio o acabaron fusilados. Todos los que participan, oficiales profesionales en la defensa de Madrid, Recuerden en el libro de Rojo que al final viene una lista de militares, por cierto, con bastantes errores, pero viene una lista de militares que formaron parte del contingente profesional que fue decisivo en las jornadas de noviembre, en las jornadas de diciembre y también, por qué no decirlo, tanto en el Jarama como en Guadalajara. Todos o acabaron en el exilio o fueron fusilados en el 39 o acabaron con altas penas de prisión, 20, 30 años, que por supuesto no cumplieron, claro que no. Cumplieron cuatro o cinco años que estar en la cárcel, en las cárceles franquistas o en cualquier otra. En aquellos años era algo realmente truculento, terrible, y que luego fueron condenados a la muerte civil. Fíjense en Matallana, luchando, siendo un hombre muy en contacto con la quinta columna al final de la guerra civil. Un hombre básico en la sublevación de Casado, un hombre básico en los contactos entre Casado y, y el SIPM franquista. Por lo tanto, con la quinta columna también. Es decir, un hombre decisivo en la rendición de los últimos elementos o efectivos del de mundo republicano. Soñaba que iba a ser readmitido en el ejército de Franco. Soñó en todo momento con eso. No, fue castigado. El tribunal planteó si pena de muerto 30 años. Bueno, 30 años finalmente de cárcel. Efectivamente, en el año 42 fue indultado parcialmente. Antes del decreto ley de indulto, porque el jefe del Estado podía indultar, tenía esa capacidad, esa cualidad, reclamó inútilmente los derechos pasivos, no los obtuvo nunca, y finalmente murió con una tristeza infinita a la altura de 1950. Hay que ver la lucha del coronel Casado cuando vuelve, por sus derechos pasivos, es sometido a consejo de guerra, no sucede nada. Hay que ver el general Rojo, su lucha cuando vuelve a España, por los derechos pasivos, Tampoco lo consiguió en absoluto. Muy al contrario. Claro, está, estamos hablando en suma de todo un mundo, y yo vuelvo a insistir, un mundo pues, que de una manera u otra no ha interesado demasiado. Si al fin y al cabo ya lo sabemos, el 18 de julio fue una sublevación militar, luego no cabe otro tipo de análisis. Muchas gracias. Bueno, pues ahora abrimos la parte del diálogo, coloquio, debate, como quieran verlo ustedes. Si les parece, ¿hay alguna pregunta dentro del público, algún comentario que quiera hacerse a los ponentes? Adelante. Buenas tardes. Eh, la pregunta específicamente es para el profesor el doctor Ángel. Cuando se habla de. ¿Hay diferencia o qué diferencia hay? No me Soy escucha. Duro de oído de narices. Que ya tengo muchos años. Tendrá los mismos que yo y no me quejo. Mire. no <risa> sí, oigo mucho. No, pero más. Eh, ya que habla de, de tuñón de Lara, de, a mí me tocó un refugiado que era sordo me citó en, una, en un bar en México para la entrevista y yo nunca había conocido a alguien sordo que hablara quedito. Entonces yo en la cafetería a los gritos y él me contestaba a pasito, la loca era yo. <risa> <risa> la, la diferencia entre un militar de carrera y alguien con formación militar, porque entre los refugiados, el último barco que llegó a México en el 39 que era el Santo, no, pero así de, de, de despuesito de la guerra y que venían de campos de concentración, que iba para Santo Domingo, ya no estaba el, eh, Lázaro Cárdenas, sino Ávila Camacho. Ellos llegaron eh, y no ya eh, México no quería más personas del exilio porque pues, ya habían llegado 20 mil, eh, ya era otro gobierno, pero el gobierno dijo, si son agricultores, los recibimos. Entonces, en ese momento… Agricultores. Entonces, en ese momento, pues todos se convirtieron en agricultores. Y ahora, que ¿cuántos de ellos? Algunos me decían, no, es que yo soy, yo como era de formación militar, yo, a mí me tocó en la guerra, en el frente, en Zaragoza, en, en me tocó hacer tal oficio porque yo tenía formación militar. Y hay otro que murió al principio de este siglo, me mandaron pedir el libro porque lo había. Facilitado a alguien y no lo devolvieron y los hijos lo querían. Dice porque en España le dieron un premio, le dieron una medalla o alguna condecoración porque era militar. Y esos ¿Cómo se apellido Albacete, Albacete. No lo tengo, bueno, entonces lo vamos, lo va a tener. Yo le paso los. No, no sé. Aquí le dieron una condecoración de, de los todos que los que entrevisté es el único que yo supe. Ah, bueno. Entonces, eh, la cuestión era la diferencia entre militar de carrera y formación militar, y estos que tuvieron que entrar con otro otra actividad para poder eh, ser bien recibido, que los llevaron todos a Chiapas. Ahora que dice usted, tengo el caso de tres militares, no recuerdo ahora mismo el nombre, la verdad, que acaban y fracasan enormemente gestionando un rancho pagado por la Jare. Y el fracaso es total y absoluto porque no eran agricultores y no tenían la más ligera idea. Se puede tener una formación militar, claro, pero yo sobre todo he trabajado lo que entiendo militar de carrera. Militar de carrera está claro, eh, lo defino así en mi caso, aquellos que antes del 18 de julio se dedican a la profesión de militar. Puede ser militar mm, chusquero, nosotros los denominamos así. Aquel hombre que ha sido soldado, se ha reenganchado cabo sargento y como mucho va a llegar a comandante bu, bu, bu, al final de su carrera cuando tenga 60 años. Bueno, eso también me vale. Y los que han estudiado en academias militares, claro está, que son en aquel momento no, casi ninguno viene de Zaragoza, pues Zaragoza duró muy poco, de la academia de caballería, de la academia de artillería, que in, incorpora ingenieros, la academia de caballería que incorpora infantería, bueno, esos, los militares de verdad, en aviación pasa lo mismo. No existe el ejército de aviación, el, no existe siquiera el arma de aviación, propiamente hablando, se está constituyendo en los años 30 y son destinos, lo mismo que pasa con las fuerzas de orden público. Los oficiales de asalto de la policía uniformada, bueno, son militares que tienen ese destino y a los tres meses pueden estar de nuevo en un cuartel. Claro está, A mí lo que me interesa es esa gente, pero tiene usted razón, gente de formación militar, porque hay algo que no podemos olvidar y yo me hago esta pregunta. A la altura de 1939, ¿quién sabe más del denominado arte de la guerra? ¿El chusquerillo, el sargento que ha sido chusquero o el oficial miliciano que ha pasado por una escuela popular de guerra, por muy deficiente que sea la enseñanza en la escuela, pero sencillamente que lleva combatiendo durante tres años y de una manera mejor aprendizaje esos son los que tienen formación militar. Yo no he entrado en ese grupo porque sería entonces inabarcable. Estaríamos hablando en torno a 30.000, 40.000 personas. Es imposible. Eso ya ni siquiera con un equipo gigante. Lo que le puedo asegurar es que, eh, sí, eh, lo tengo muy claro, para Madrid y para el ejército del centro, los oficiales milicianos, sobre todo aquellos de origen comunista, fueron muy maltratados a la altura de 1939 y el índice de penas de muerte ejecutadas en el 39, fue altísimo para los milicianos. Para los que se quedaron, para los oficiales de carrera que se quedaron, el índice de mortalidad es francamente escaso, quizás en torno a un 8 o un 9% y no más. Claro, está, pero la muerte civil para todos en absoluto. Porque luego en 1940 se insiste con una ley que completa el decreto ley que digo de 1937, y además hay un párrafo que es clarísimo, basta el servicio de 24 horas en el ejército rojo para ser expulsado del ejército. Y el problema cuando te expulsan del ejército es la dialéctica, con derechos pasivos o sin derechos pasivos. Si es sin derecho pasivo, francamente, y vienes del cuerpo, vienes del arma de ingenieros o del arma de artillería, vas a encontrar acomodo en la sociedad civil. Como vengas del arma de infantería, que no sabes hacer nada en absoluto, lo tienes crudo en la sociedad civil y encima eres rojo. Porque aunque sea rojo, el mundo artillero se colocó bien y el mundo de ingenieros, teniendo en cuenta la escasez de personal técnico, eh, que es una calamidad... Eh, una de las consecuencias de la no existencia de revolución industrial en España en el siglo XIX, como bien sabemos, es el déficit del personal técnico en la construcción de los ferrocarriles. Es que viene desde el conductor de locomotora francesa hasta el ingeniero francés a hacer los ferrocarriles en España. Y está muy claro tanto la línea Madrid-Cirún, que se abre en el 64, como la MZA que se abre en el 57, 1857. Es decir, es un déficit crónico. Ellos van a tener unas posibilidades mayores. Es muy bonito cuando se puede seguir la pista de toda esta gente pero es muy difícil seguir la pista y solamente en un porcentaje aproximado del 10% puedo seguir esa pista. Y a veces colgándome al teléfono, eh, calculando a ver un heredero, alguien que me hable algo y me plantee alguna de estas cosas. Pero efectivamente alguien puede tener una gran formación militar y no proceder. Y, y tener además una formación militar muy superior al individuo de la rutina cuartelera, aunque salga de academia, eso no hay ninguna duda no me extraña que esa persona que usted dice insistiera y afirmara que tenía una gran. Claro, claro, claro, claro. Nosotros, tanto Alicia como yo, eh, hombre, podríamos haber profundizado en más cosas, claro. Porque hay auténticas tragedias en el exilio, en el mundo de mis militares. Le pongo un solo ejemplo. Son varios los que mueren en Dachau y varios los que mueren en Mauthausen, de los míos. Mucho más del mundo miliciano. El mundo miliciano está cerca de cuatro mil y pico. Pero de mi mundo profesional también. Fíjese el coronel Velasco, es decisivo frenando la sublevación en Valencia, es coronel de la tumba número 9 del gran regimiento de infantería de Valencia, se opone radicalmente a la sublevación, no porque sea rojo, sino como él bien explica por una cuestión de honor, que es muy importante ese tema, mi honor me impide ser perjuro, ¿cómo voy a traicionar el juramento? Y se lo plantea de esta manera, así de simple, y así de bonito, yo diría, eh, francamente, este hombre acaba en el tren fantasma, el tren fantasma que merecería un libro, el famoso tren fantasma, es tremendo, es el último tren que llega a la Jau. es agosto del 44, a punto de que se retiren definitivamente los alemanes, el desembarco también del la de, de abajo en el Mediterráneo, claro, en la Provenza, y los alemanes retirándose y los españoles, sobre todo los guerrilleros españoles, liberando. Y el tren fantasma es el último tren que llega a Dajau. Ahí va a morir muchos militares de los míos. Y mire usted, si me permite la anécdota, solamente se va a salvar un comandante llamando, llamado García Miranda y Esteban Infantes. Sobrino del general jefe, del de segundo general jefe de la División Azul. Curiosamente, se libra de milagro. Y tiene una carta explicando todo el proceso y la muerte de sus compañeros, que se te cae el, el alma a los pies. Es decir, caramba, porque lo explica con un realismo tal, no con tono heroico, sino con un realismo, se lo escribe a su mujer, ha muerto tal de tal, tal día, murió tal de tal, Velasco entre ellos, el coronel que digo, tal, tal, tal día, tal, tal, tal día, tal, tal, tal día. Y es tremendo, porque me, me, me ha valido para mucho, he podido situar un montón de gente que yo no lo sabía que había muerto en Dachau en concreto en Dajau, se se mueren menos, pero en se mueren muchos, con formación militar, muchos militares, tampoco mis militares, claro, llegan al, afuera de España, la franja dominante de 35 a 55 años, ya llegan curtiditos, con lo cual es muy difícil que se incorporen al MACIS, por ejemplo, en 1944, porque si sale el más joven con 35 años, resulta que en el 44 tiene pues 40 años, ya no estaba en aquella época, ya no se está para subir al Maquis, claro, evidentemente. Con lo cual, su papel en la resistencia, francamente, fue accidental, secundario, salvo algún caso que se puede citar aquí como un comandante que se llama Ubiña, comandante profesional, que se la jugó, a pesar de tener muchos años, se la jugó y subió al maquis, pero era muy difícil subir al maquis. Es decir, el papel que desarrolló en la resistencia, mis profesionales, fue francamente minoritario, no más allá de un 3 o un 4%. Casi todos eran los milicianos que usted dice, con conocimientos militares interesantes y fueron decisivos en la liberación de Francia, claro la liberación del sur de Francia, hombre, acompañado por la retirada de los alemanes, a ver si rompemos un poco el lado romántico del asunto, que ya va siendo ahora. Claro, pues es necesario. ¿Eh? Perdón que me he enrollado, como siempre, yo no puedo remediarlo. No, me enro yo me enrollo como nada. Si quieres comentar al Valicia. No, de, de todas formas, eh, Ángel, eh, cuando dices eh, la, la participación en la resistencia, fue importante, porque una parte de esos sí. guerrilleros, el 14 cator... 14 Cuerpo de Ejército, de, de, de los guerrilleros, eran soldados. Eran soldados que había. Pero eran soldados. Eran, eran soldados no, eran no eran profesionales. Claro, claro. Exactamente. Claro, claro, y hay era, dos personas claro. que no has mencionado, pero que yo eh, creo que cuando hablas de, de Bayo. Eh, no has mencionado la importancia para los hermanos Castro de Francisco Ciutat, de Angelito. Y, y también, para mí, una persona a la que admiro profundamente, el general Emilio Herrera, que fue presidente del Gobierno de la República en el exilio. Sí. Y, y, y, y realmente... ¿Me, me, ¿Me permites un momentito? ¡Pues, que no, no, quiere. porque el es que ha citado, tiene toda la razón, Alicia. Ha citado dos personajes que a mí me parecen magníficos. Porque el caso de Emilio Herrera es otro caso de honor. Emilio Herrera es uno de los padres, junto con Kindelam y junto con un princesito que digo yo con el Orleans, son los padres de la, de la aviación española. Es así de simple. En el caso de Herrera es magnífico. A la altura de 1920 constituyó en cuatro vientos el laboratorio aéreo no sé qué más importante de la Europa de su tiempo. Teniendo en cuenta que en nuestro país nunca nos hemos gastado mucho dinero en investigación, en I+.D., las cosas como son a la altura de 1930, diez años después, ese laboratorio había dejado de ser punta de lanza. Claro, Herrera es monárquico. Herrera acompaña a Alfonso XIII a Francia. Y Herrera incluso le pide a Alfonso XIII permiso para servir a la república. Y Alfonso XIII le dice, cumpla usted con su conciencia, haga lo que quiera, no le dice ni sí ni no. Y él sencillamente dice, hombre, pues yo voy a servir al régimen constituido, al nuevo régimen. Llega el 18 de julio y Herrera lo tiene muy fácil, porque merece la pena esa historia. Herrera está en Santander, en la Menéndez Pelayo de Santander. Herrera tiene inmensas posibilidades de elegir bando, no tiene ninguna duda en absoluto. Y está muy claro, opta por Madrid, no opta por Burgos. Se viene pues a Madrid católico, de derechas, monárquico, pero está el problema del honor, no puedo ser perjuro. Y sencillamente va a servir a la República, si soy sincero, más que en puestos de combate no tuvo ninguno, lo tengo muy claro. En aquel momento él era teniente coronel, luego ascendió al generalato en 1938, pero sí significó, ese lado simbólico que últimamente nos gusta tanto a los historiadores, el símbolo a exhibir fuera de España, y sobre todo Negrín tiene muy claro, es muy bonito la utilización que hace Negrín del general Herrera, porque para Negrín, ya saben ustedes, el cambio de lenguaje, estábamos defendiendo sobre todo una, de, una república democrática de una agresión exterior, y por lo tanto el general Herrera me viene como anillo al dedo para esto, y el general Herrera, sale de España a varios congresos internacionales, viaja mucho por el exterior haciendo propaganda en favor de la República, tiene ocasión de pasarse un montón de veces al bando nacional, al gobierno de Burgos, no lo hace, más todavía su hijo es aviador y va a morir en combate, que es algo muy interesante las cartas que se cruzan, Kindelan y Herrera, cuando el hijo de Herrera muere en combate. Finalmente, como Herrera es un hombre con un nivel científico, Sale de España, no quiere ir a México, se quiere quedar en Francia, quiere mmm, la tumba de su hijo. Es una auténtica obsesión el tema de la tumba de su hijo, porque normalmente, si me permiten, a México suele irse el conjunto familiar. Aquellos que se ven solos no quieren ir tan lejos, prefieren quedarse en Francia y de una forma u otra intentar recobrar a la familia, la cercanía. Desde luego para mis militares me sale eso clavado, no, no hay ninguna duda. Rápidamente va a tener un, un, un contrato en el CNRS eh, francés, efectivamente, es decir, la estructura científica francesa me contrata a Herrera y va a trabajar hasta la llegada de los alemanes, llegan los alemanes y esto se acaba. Luego va a hacer traducciones, luego va a escribir artículos en diversas revistas técnicas, es muy bonito todo esto, se niega rotundamente a volver a España mientras exista la dictadura en nuestro país, a pesar de que su convicción ideológica no tiene que ver nada con el mundo republicano en absoluto, bueno, iba a convertirse en jefe, no presidente de la República en el exilio, sino jefe del gobierno de la República en el exilio. Efectivamente, ahí ya tiene un, un manifiesto que él firma que es muy interesante, y es el manifiesto que tú lo conoces de sobra, Alicia, porque tú lo has citado, porque te he leído a ti y tú lo has citado, en el cual se insiste que ya no importa tanto la forma de gobierno sino que España recobre una situación democrática, claro, y es el jefe del gobierno de la república en el exilio, con lo cual ya no se está jugando con la dialéctica república-monarquía, sino con la dialéctica dictadura o democracia, que es totalmente, totalmente distinto, y yo creo, y lo de Bayo, efectivamente, y luego es verdad lo que dice Alicia, porque está el círculo de estos militares, no he hablado de ellos que se marchan a Moscú, y un porcentaje importante de los que se marchan, claro, son los chicos de La Habana, y los chicos de La Habana son una auténtica delicia desde el punto de vista... Porque miren, el mejor libro que yo he leído de la guerra civil es el libro de Ciutat. Porque es un análisis técnico soberbio. Se deja de rollos ideológicos de cualquier tipo y va al análisis técnico del conflicto. Y cómo explica el avance, que eso es muy importante, el avance de las tropas italianas y franquistas, el que los italianos jugaron un papel fundamental a ambos lados del Ebro en la famosa ofensiva de la primavera de 1938, y ahí es, es, es clarísimo, la, las cifras no recuerdo bien, pero más o menos los partenarios es esto. Caramba, es que los nacionales tienen una capacidad logística para, y además una capacidad de riesgo para situar el 90% de sus efectivos en aquel momento en el Ebro. Y los republicanos no pasan del 35% de sus efectivos. Y el ejército del centro se está tocando las narices aquí, que es el mejor armado y que no está pegando ni un solo tiro en aquel momento. Claro, el análisis de ciudad me parece interesantísimo. ¿Cómo diablos el ejército republicano del Este iba a poder controlar una cometida del 90% con el 30% de efectivos? Es prácticamente y técnicamente imposible. A mí me ha encantado. Fue a la Unión Soviética, fue profesor en la Borosilov junto a Márquez, que es uno de, uno de los fundadores del Quinto Regimiento de Milicias Populares, aunque sea militar profesional, claro está... Fue fundamental en la sierra de Madrid, en la sierra, eh, en Somosierra, no en el Alto de León, sino en Somosierra, y en la Academia Boroshilov, que hay mucha gente que se confunde y confunde la Frunce con la Boroshilov. Claro, la Academia es la Academia de Alto Estado Mayor, la gran academia. Ahí van los 12 profesionales porque no hay más que se marchan a la Unión Soviética. A la Frunce va prácticamente todo el mundo miliciano empezando por Lister y siguiendo por Modesto. La Frunce tenía inferior calidad. Claro, la Borosilov era una academia de una importancia verdaderamente muy significativa. Y, y casi todos acaban en La Habana, ¿verdad? Si quieres añadir. Bueno, yo creo que ya se acaba el tiempo y todavía quedan algunas preguntas. Vamos a aprovechar. No me pregunten a mí que tanto me dio en responder, ¿eh? Eso es lo que estamos viendo. Bueno, pues voy a preguntar a, a la chica, ¿eh? a la doctora Altet. Porque ¿Quién es la chica? De la, la doctora Altec. ¡Ay, la chica! <risa> <Es> que... <risa> Eulalia, no te pases. Hombre, era por, por, por romper un poco el hielo militar que, que había aquí. Eh, <risa> ha puesto usted, doctora, el, el, el dedo en, en, en, un, en, un, en una figura eh, del refugiado que para mí tiene altísima importancia y creo, a lo mejor puede ser simplemente por mi propia ignorancia, que es los niños evacuados. Creo que es un tema que no, que no se ha prestado suficiente interés. Eh, tenemos el, el libro de Eduardo Pons Prades, ¿no? Los niños republicanos, que es maravilloso. Y luego, Ricard Viníes eh, sí ha señalado que incluso, bueno, y, y, y se recogió en... en eh, lo recogió eh, Bartasar Garzón cuando, cuando empezó el tema de la memoria histórica. ¿no? Los niños que Franco secuestró niños evacuados en Inglaterra y en Francia y que Franco secuestró con la falange exterior para traerlos a España como triunfo de los niños que habían eh, eh, secuestrado al exterior, los rojos, y que eh, Franco, ¿no? eh, el régimen paternal y amoroso de Franco, los devolvía a la patria. Eh, si no, sé si, si puede ahondar un poquito más en este tema, que a mí me parece muy importante. Bueno, muy rápidamente, porque no, sí, eh, es un tema eh, realmente que sí está estudiado, el de los niños de, de la guerra, eh, por mi parte, y lo, lo, lo vengo trabajando desde hace bastante tiempo, hay todo un grupo de historiadores que han trabajado ya y se conoce bastante bien al colectivo de los niños de Morelia, eh, se conoce... ¿eh? Dolores Pla, pero también eh, Agustín Mateo Gambarte, también eh, José Ignacio Cruz. O sea, hay bastantes estudios ya eh, sobre… y Dolores Pla, por supuesto, fue la primera que estudió a los niños de Morelia, pero también se estudió al otro colectivo, el de, de los niños que han ido con sus familias y luego estudiaron en colegios, sobre todo eh, en colegios exprofeso creados para ellos. Eh, eh, se ha trabajado también mucho los, eh, el colectivo de los niños que fueron evacuados durante la guerra civil, tanto en los años de la guerra, que fueron evacuados a, eh, a, a Inglaterra, que fueron evacuados a Francia, los estudios de Pierre Marquet, de Jesús Alonso Carballés, que fueron evacuados a Bélgica, eh, eh, que fueron eh, evacuados, por supuesto, ahí lo hemos estudiado, eh, el, a, a la Unión Soviética, a la antigua Unión Soviética. O sea, eh, sí que se ha eh, trabajado bastante... Y sobre todo lo hemos trabajado y en mi caso concreto lo hemos trabajado con otros eh, historiadores eh, utilizando no solo la, las fuentes de archivo, sino también utilizando mucho los testimonios, los testimonios eh, orales, o sea, a, a, llevo durante muchos, muchos años trabajando con el testimonio oral, trabajando también y se ha estudiado también al colectivo de los niños eh, en Francia, de los hijos de los refugiados de segundas generaciones, o sea que hay bastantes estudios. Yo si, si le interesa le, le puedo pasar bibliografía o libros eh, básicos, fundamentales, pero sí que se ha trabajado eh, bastante sobre el colectivo de los niños evacuados durante la guerra civil, de los que luego se convirtieron no fueron repatriados eh, hasta mucho después o no retornaron ya eh, de mayores o con sus familias, eh, hago esta diferencia porque es distinto la repatriación del retorno. El, eh, bueno, pues eh, se ha estudiado también de los que se quedaron en el exilio, de los reagrupamientos que tuvieron lugar, eh, sobre todo en Francia, en los años 40 después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos padres que tuvieron que marchar eh, con el éxodo del 39 o al final de la guerra civil, dejaron a sus hijos aquí y cuando ellos decidieron después de la Segunda Guerra Mundial quedarse, sobre todo en Francia, aquí me estoy refiriendo, sobre todo en Francia, trataron del de reagrupamiento familiar, sobre sobre todo eh, de los hijos, de, de los que habían dejado siendo muy pequeños, con los abuelos, con los tíos, con familiares, y trataron de luego, eh, si ellos decidieron no volver, conozco varios casos, eh, he recogido testimonios de varios casos, reagruparse con ellos eh, en Francia. O sea, que, que sí es un tema, se han escrito muchos libros de memorias, eh, eh, Emilia Lavajos, con respecto a Bélgica, el tema de los apadrinamientos en Bélgica, o en cada sitio reviste distintas formas, el caso de la Unión Soviética es muy particular, eh, incluso se dio en la Unión Soviética un fenómeno que nosotros nos enteramos cuando lo estábamos eh, investigando, porque en el centro español de Moscú nos lo decían, pero es un, es un tema sobre el que no hay papeles, no hay, no hay nada, porque además el Partido Comunista, ni el soviético ni el español, querían que esto, eh, bueno, pues era algo eh, como era la, la adopción de, de niños que llegaban, eh, llegaron en alguna de las expediciones de los barcos y cogieron a los niños y se los llevaron. Y se, supie, se supo después, muchos años después de, de, este, de este fenómeno, porque iban personas ya mayores eh, que cuando murieron sus padres adoptivos les habían eh, dicho que eran hijos eh, adoptivos, que, que, que, eran, eh, que venían de España, que eran uno de los niños que habían llegado eh, de, en una de las expediciones en alguno de los barcos, y venían buscando sus orígenes porque sus padres adoptivos no sabían. O sea, que incluso, o sea, eh, los niños perdidos del franquismo, bueno, eso es algo que ha estudiado... Eh, Ricardo Viñez, pero es una... Eh, Benjamín Jarnés ha escrito una novela muy bonita sobre los niños eh, perdidos de, del franquismo. O sea que realmente se está eh, trabajando mucho y, y se está estudiando mucho en diferentes mmm, niveles. Hay mucha memoria y el problema con que nos encontramos los historiadores precisamente es cómo trabajar esa memoria. ¿Eh? O sea, cómo estudiar esa memoria, cómo utilizar esa memoria como fuente. Y ya no digamos ahora todo lo que hay en la red. Cómo analizar todo lo que es? los propios hijos, nietos están subiendo a la red de manera eh, eh, a veces sin indiscriminada y que tenemos que, que eh, los historiadores eh, eh, eh, analizar y, y, y crear unos instrumentos heurísticos para saber cómo tratarlo, cómo tratar todo ese material que se está eh, subiendo a la red. Eh, bueno, no quiero porque si no podríamos. Perdón, una persona que, que ha sido discípula tuya y que ahora está con nosotros, que es Inma. Los... Inma, Inma, Inma, sí, que ha trabajado muy bien sobre los niños. De, El libro de los niños de, de Moscú, de, ¿verdad? De los niños de Moscú. Estaba, era una de las... En un grupo que teníamos sobre Dimas D, sobre los españoles en Rusia, eh, estaban eh, Magdalena Garrido, que hizo la tesis con Ingrana sí, Nicolás y sí, ella estoy. estudió sobre las asociaciones de amigos de la Unión Soviética, eh, y Macolomina, que hizo, que es muy buena, hizo eh, su tesis sobre los jóvenes españoles que, se queda, que que estaban viviendo en la Unión Soviética. Bueno, yo creo que... Estamos abusando del tiempo, pero no me resisto a dejar dos últimas preguntas. Y vuelvo a repetir, mucha rapidez en la pregunta y mucha rapidez en la respuesta. Pues quería preguntar eh, a la doctora. Eh, ha comentado al principio de su intervención sobre los problemas entre memoria e historia y un poco eh, ejemplificarlo con el caso de Madrid, ahora mismo hace, digamos, 80 años de, de la guerra civil y habiendo como cinco universidades en Madrid, bueno, ahora mismo, o tres o una muy importante, como la Complutense, ¿Cómo es posible que los estudios de sobre la guerra civil en Madrid, es una opinión, en, hasta hace muy poquito han sido tan, tan, tan poco atrasados, salvo la parte militar, evidentemente, que ha sido muy estudiada, la batalla de Madrid, y el resto de digamos de situaciones de Madrid, pues, como la historia o los historiadores, han ido, hasta hace muy poquito, no, se ha, no han retomado ese, ese tema, no, no lo han investigado. Eh, yo creo que aquí podría contestar mejor o el propio Javier o quizás Ángel sobre la guerra civil en Madrid, porque ellos eh, lo han trabajado muy bien. O sea, yo puedo hablar eh, sobre eh, la población civil evacuada y sí, sobre ello hay, hay estudios, eh, no muy abundantes, pero sí las personas que iban eh, en, en, reta, en retirada desde el sur hacia Madrid eh, y, no. y luego cómo desde Madrid se les trataba de llevar esta población civil que había que alimentar y que constituían un, un, pues una especie, de, eran eh, no eran para el esfuerzo de guerra y en, en un Madrid asediado era una situación muy complicada, trataban de, de evacuarlos, ¿no? Pero me, me, o sea, me he explicado mal, disculpe. ¿Por qué cree que la memoria está, digamos, de alguna manera, entre comillas, o por lo, lo que yo he entendido que quería sugerir, está ganando la batalla en la historia? Eh, yo creo que son hace muchos años los medios de comunicación, además hoy en día eh, todo aquello que tiene que ver con eh, que ya eh, tendríamos que, que en, entrar en otros campos eh, todo aquello que tiene que ver con las emociones con, con los sentimientos con las vivencias es lo que se está primando frente a la razón frente al pensamiento crítico frente o sea ya es una cuestión no solamente de podemos decir de los historiadores mm -hmm. sino es mm -hmm. eh, a un nivel mucho más muy general bien, frente bien. a la emoción el pensamiento muy crítico bien, sí. lo que nosotros tenemos que defender como historiadores es el pensamiento crítico y la memoria es emoción, es percepción son sensaciones, son sentimientos que están muy bien, es una parte de nuestra existencia, pero los historiadores no nos podemos dejar llevar solo por eso, lo tenemos que tener en cuenta al hacer nuestros análisis, pero no podemos primarlo como hoy se está intentando que prime y lo vemos en los medios de comunicación y lo vemos cuando incluso escribimos o lo que se nos pide en las editoriales en los artículos muchas veces, eh, yo para mí la historia de las emociones me resulta complicadísima. Es que además no le encuentro sentido y he leído teóricos, pero no acabo sí, sí. de entender eh, las teorías de, dentro del ámbito de, de, la, de lo que se llama hoy en día historia de las emociones. Sí, sí. Eh, entonces, eso es un, es un gravísimo sí, sí, sí, problema sí, sí, al que sí, estamos hoy sí, sí, abocados sí. Eh, los historiadores y sobre todo a mí me preocupa los jóvenes historiadores. Quizá porque nosotros tenemos, yo he tenido grandes maestros, he tenido a Tuñón de Lara, he tenido, perdón, en, en, no es un historiador, pero he tenido, me he formado con el erudito Saint Rodríguez. Yo he tenido, yo considero que he tenido cuatro grandes maestros. Las fuentes orales las he aprendido con Carmen García Nieto, recordarás. Mm. Mm. Eh, mm. Y luego he tenido maestros tan dispares como Jover o como Tuñón de Lara, Igual o como eruditos como Saint Rodríguez, a quien conocí cuando empecé a hacer la tesis en el año 77 y estuve con él, trabajando con él, le organicé sus libros de, de Un reinado de la sombra eh, y Testimonios y recuerdos, organicé la documentación y hasta que murió en diciembre del 86 estuve en contacto con él. Eh, al margen y entonces como con republicanos como Maldonado. O sea, realmente hemos tenido maestros que quizás sí. los jóvenes historiadores hoy en día, eh, o sea, yo digo, ¿quién pasaría eh, eh, la, las exigencias de la NECA, tuñón de Lara o joven lo pasarían hoy en día? Recuerdo que Josefina Cuesta hace poco me decía, es que eh, yo no, si hoy con todo mi currículum me lo valorase la NECA, no lo pasábamos. No lo pasábamos. Yo pasábamos tú, yo no lo pasábamos, con todos los nadie. impactos sí, sí, sí, y con sí, todas sí, sí, sí, las demás historias, ¿no? Sí, sí. Perdón, yo quería, yo quería decir algo también. Ángel ha prometido que va a ser breve. Sí, pero muy breve. Ruego <risa> sí. que observe usted la, simplemente la bibliografía que hay sobre Madrid en la guerra civil, que no solamente es la batalla de Madrid. Es cuantiosísima. Sí, sí. Simplemente hay que buscarla. Pero usted ha dicho una cosa que no es cierta. ¿Cómo? ¿Es universitaria? ¿Cómo que sí. no es universitaria? Voy a añadir solo una cosita muy rápida. En los últimos cuatro años hemos sacado dos libros muy importantes en la Complutense sobre la historia de Madrid claro. en muchos aspectos, claro. no de memoria, de vida cotidiana, bombardeos, claro. represión. O sea, que es cierto que hasta hace un tiempo no se había cultivado tanto, pero, pero ahora sí. Y el resto de obras anteriores también son universitarias. Las obras de Juan son de Cervera son universitarias en principio. Claro. <risa> Bueno. Lo que ha dicho usted, ¿eh? bueno, yo creo que, que eso puede viene? continuar después. Vamos a dar paso a la última pregunta y ya todos los que deseen seguir comentando ya, que vamos. lo comenten en los pasillos. No, volviendo al tema del exilio, rápidamente para la doctora Alted es como cómo podríamos encasillar a personajes como Juan Ramón Jiménez, Chávez Nogales en la zona republicana, Pío Baroja en la zona sublevada, Gregorio Marañón, que salen de España... No se sienten cómodos en ninguna de las de las dos Españas que hay, ¿los podríamos considerar exiliados o, o alguna otra categoría dentro de lo que ha dicho? Bueno, trascerrados es una. Eh, se ha dado muchos nombres. Hay un libro de Solanes sobre los nombres del exilio, porque es que el exilio eh, eh, como Gauss dice, habla de trascerrados sí. eh, pero, pero bueno, en, en este caso concreto, vamos a ver. Eh, yo creo que forman esa, que hubo muchos, más de los que pensamos, esa España neutra de, de, de personas que realmente no, eh, bueno, pues eran de, de convicción republicana eh, en cuanto a forma de régimen, en cuanto a cosmovisión del mundo, eh, que pertenecían a una burguesía eh, alta o, o media, eh, que tenían una formación eh, muy sólida y eh, que en un momento determinado, mmm, bueno, mmm, en algunos casos se encontraban fuera de España, en otros se vieron obligados a, a tomar partido, en otros, ante mm, la situación que, que, que se estaba produciendo, pues decidieron quedarse sin mm, tomar una postura eh, muy clara eh, a favor o en contra. Eh, el caso de Juan Ramón Jiménez es, es bastante sintomático, ¿no? pero bueno, era un intelectual eh, que, que realmente... En, mm, estaba, eh, lo pasó por Cuba, eh, luego le ofrecieron eh, en, en Puerto Rico, eh, Benítez, el, el rector de la universidad, eh, acogió a toda una serie de, de intelectuales y... Estos intelectuales, eh, la, la ventaja, como muchos de ellos decían, es que podían crear libremente eh, y además podían moverse eh, eh, libremente y tenían, eh, eh, se les ofrecieron medios. El, el, el, el grave problema era para aquellos que no tuvieron unas posibilidades de vida fuera de, de, de España. Obviamente muchos intelectuales se quedaron fuera porque ahí podían trabajar, podían eh, desplazarse, podían, tenían libertad para, para expresar sus obras, seguían siendo reconocidas eh, en, y habían colaborado de alguna forma no es que muchos yo creo que ni eran ni eran manifiestamente republicanos ni eran ni era, republicanos de partido claro. lo que pasa claro, que claro, claro. Eh, eh, eran eh, sí defensores de la libertad de la democracia y entonces ante lo que estaba pasando en españa pues dijeron mejor fuera que dentro exactamente creo que me has clavado eso, efectivamente. Bueno, no, bueno. bueno yo creo que... Yo ya, yo ya me estaba enrollando y digo, yo sigo, bro. pero hay que ser disciplinados y respetuosos con los plazos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y participación y muy especialmente gracias a los ponentes por este gran rato que hemos tenido juntos. Gracias. Hasta mañana.